Comisiones Obreras hemos vuelto a garantizar unas condiciones de salida para las personas que salieran a al expediente de regulación de empleo Banco Santander similares a las del año 2016. Esto quiere decir que las personas que son mayores de 55 años podrán prejubilarse con un 80% del salario pensionable. Las personas que son tienen una edad inferior hemos garantizado el doble de la indemnización legal estos 40 días. Eh, por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades. Y finalmente le hemos expresado a la empresa dos cosas que nos preocupan y que aún no están resueltas. Primero, tiene que reducir significativamente el número de personas afectadas en este expediente de regulación de empleo, por un lado, y por otro lado tiene que garantizarnos la voluntariedad. Y la voluntariedad también eh, se expresa, de alguna manera, haciendo una capilaridad entre los servicios centrales y lo que es la, la red comercial, de tal manera que personas que no quieran eh, adherirse al, al ERE puedan trasladarse a la, a la red.